El Banco Citywide tiene un programa maravilloso con únicamente los estados de cuenta bancaria con el fin de ayudar a los trabajadores autónomos que no pueden calificar para un préstamo convencional. Aunque muchas veces los trabajadores autónomos ganan suficiente dinero para calificar para un préstamo de casa, a menudo no pueden verificar sus ingresos a través de nuestro proceso estándar de documentación. Nuestro programa te permite usar los estados de cuenta o bank statements para verificar tus ingresos. Tienes que ser trabajador autónomo del mismo negocio por un mínimo de dos años. Tu puntuación de crédito tiene que ser por lo menos 620. Puedes hacer una compra o una refinanciación. Si eres trabajador autónomo y necesitas ayuda para poder conseguir un préstamo de casa, llámanos. Solo marca 702-499-6556 y haremos todo lo posible para que puedas conseguir un préstamo de casa.